Hola muy buenas chicos y chicas Hoy se encuentro aquí el canal money Y le vengo a dar la bienvenida a este canal Bueno, yo le vengo a compartir un canal de un amigo mío Que se llama Money Free el canal Y para los que no se han suscrito a mi canal que se suscriba Y que se dirijan al canal de él Que este canal está bastante bien Tiene buenos, buenos videos la cual trata de subir videos diariamente De ganar dinero en efectivo para tu cuenta de PayPal y entre otras entre carteras. Bueno, tiene buenos videos, la cual están bastante buenos. Y antes que nada, espero que te suscribas a mi canal, que se llama Instant Money y estaré subiendo videos diariamente. Y estaré haciendo un sorteo, de la cual lo estaré haciendo con él. Y los requisitos se los pondré en el video. Entre de aquí al domingo Bueno, este vídeo lo vengo a traer a ustedes Aquí tengo buenos vídeos Como ya puede ser Ya saben, bueno Yo le vengo a hablar de una aplicación que está pagando Se llama y Se trata de caminar Y si te descargas esta aplicación Que donde yo tengo puntada Net, Net Plus Bueno, es, te da el número americano Si no tiene un número Yo espero Que la descargue, bueno, se, y ya con donde te entra la aplicación, llamar a Neptune Plus. Bueno, te registra y eh, le presentará crear un número, la cual te va a decir Nueva York, que el código viene siendo 914, y si dirige California, viene siendo 559 el código de California. bueno Vamos a abrir la aplicación y para antes de abrir la aplicación que ya ve que se llama Suakoy que te paga por caminar. Eh, aquí lo que van a tener que hacer es simple: cuando se vaya a registrar, le va a pedir su nombre y le va a pedir un correo electrónico. Luego de eso, le va a pedir a ustedes que active GPS para marcar los pasos y un número de teléfono, como yo le dije a ustedes, para que le pueda salir la tarjeta de PayPal. Para los que tienen Paypal, tiene que poner un número americano para que salga la oferta Y para los que no son de Estados Unidos, tiene que descargar la aplicación con VPN Como ya sabes, se lo dejé en la descripción del video Y el link también de la aplicación Bueno, eh, esta es la aplicación eh, Aquí le puedo presentar la cartera Aquí dice que compré una tarjeta de invitación Y bueno, estas son las ofertas que hay para hoy y aquí me presenta que yo solicito un bono que siempre me dan todos los días por abrir la aplicación. Bueno, aquí tenemos otras ofertas. Yo la que me interesan son estas de 6 y de 20. Sí. ojo señores. Eh, bueno, ojo señores. Si al hecho que tenga 30 coin no queda ahí si sí, que la aplicación ya por eso le va a pagar. Para eso, para que le pueda pagar... Tiene que llegar a los invitados y, como ya ven, invitar a seis personas. Yo tengo un invitado, pero yo antes ya había a retirado Y el comprobante de pago se lo voy a dejar al final del video. Bueno, aquí dice permitir. Bueno, que el dispositivo tiene que tener un tenómetro. Eso viene siendo los pasos que te viene contando arriba. Como ya ven, acá arriba me dice y yo lo tengo que activar. Bueno chicos Como ya saben Yo est estaré subiendo el video Y el link se lo dejo en la descripción Suscríbase al canal, activa la campanita Y comenten en la caja de comentarios Y estaré publicando los comentarios que me ha dejado Y bueno lo vemos para el próximo video Y el comprobante de pago se lo dejo aquí Y que pase Bueno, a